Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal del escaneo. Esta vez tenemos un paquete más finito. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues tenemos aquí ya las tijeras y vamos a ver de qué se trata. Pues sí, es el medidor de calidad del agua de xiaomi con este aparato vamos a poder medir la calidad del agua de peceras del agua del grifo del agua que compramos o cualquier otro agua eh, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo viene eh, vemos que trae como la mayoría de estos productos de xiaomi vale que son, son como para el hogar que vienen pues eh, que se desliza vamos a romper aquí el precinto por aquí también bueno, la típica caja blanca con el producto también, suelen ser blanco todos estos productos de Xiaomi. Eh, bueno, aquí viene todo en chino, básicamente. Y eh, aquí un pequeño manual de instrucciones también, eh, bueno, un pequeño manual, diría que es el manual completo. Porque tampoco tiene mucha historia el uso de este pen. Así que vamos a deslizar y aquí nos lo encontramos, ¿vale? vale Efectivamente no hay nada más dentro. Y bueno, pues mira, esto como otro producto de Xiaomi que ya hemos visto, tiene para empujar para poder sacarlo fácilmente. Viene muy bien encajado. Aquí vemos el logo de Xiaomi. El logo de Xiaomi, vemos que tiene una pantalla y un botón de TDS que es con el que activamos el producto, que en teoría viene con, efectivamente ahí lo vemos, las pilas incluidas y ya puestas, que no tiene ningún precinto para, o sea, están conectadas ya sí o sí. Efectivamente, vemos que se enciende y vemos que pone 0 ppm, porque ahora mismo no lo tenemos sumergido en ningún tipo de líquido ni de agua. Eh, ahí vemos que tiene una, una, un capuchón para proteger el, la punta y aquí vemos que tiene, pues, eh, con lo que mide, digamos, el, la impureza del agua. Recordemos que esto mide el TDS del agua. TDS, ¿TDS por qué? ¿Qué es TDS? TDS es el total de sólidos disueltos. Ya que el agua se puede medir la calidad con la cantidad de conductividad que tiene ese agua, ¿no? ya que un agua pura se considera que no, es, eh, no conduce la electricidad y cuanto más conduzca la electricidad se supone que tiene más sólidos, ¿vale? Y esta unidad se mide con ppm que es partes por millón. Eh, bueno, el agua más pura Serían eh, lógicamente Cero, pero cero eh, Yo creo que es muy difícil o casi imposible ¿no? Que te midiera a cero Lo normal es encontrar el, el Agua del grifo a entre 100 y 300 Partes por millón Oscila mucho, depende del lugar Donde vivamos, pero bueno, eh, más o menos ahí. Más allá, ya a partir de los 350 hacia arriba Ya sería bastante, bastante malo tomarlo También es que tendría mal sabor Pero bueno, lo, eh, lo, lo normal es entre 100 y 300, varía mucho 100 y 300 pero es verdad, eso, que depende, ¿no? del sitio. Vamos a hablar de las características, ¿vale? Tiene un peso de 27,4 gramos eh, bastante liviano eh, tiene, bueno, el tamaño de un bolígrafo como podemos comprobar quizá algo más gordo, lógicamente eh, bueno, también tiene, eh, obviamente tiene certificación IP68 algo obvio, ya que tendremos que eh, sumergirlo, ¿no? meter en el agua el... el el aparato para poder medir y eh, también tiene protección antióxido y anticorrosión eh, también lógicamente por si metemos en un agua muy sucia o tal pues que no se dañen los eh, esto que vemos aquí que es con lo que mide la conductividad del agua tiene dos pilas de botón de larga duración ya que bueno se pone en modo standby rápidamente para que no consuma mucho de hecho consume lo mínimo y vamos a hacer una prueba vamos a ver he cogido por ejemplo agua del grifo de aquí de casa aquí lo tenemos en el vaso y vamos a probarlo eh, bueno, el, el, las instrucciones vienen en chino eh, entiendo que no tiene más que sumergir y darle el botón así que vamos a probarlo ahí lo vemos 60, 61 vamos a verlo otra vez 60 bueno, 60, 61 la verdad es que es una agua bastante, bastante, bastante buena este agua es de aquí de donde vivo, en Madrid. Dicen que el agua de Madrid es muy buena y aquí, está, aquí lo estamos comprobando. Marcaba 60-61. Vemos que pone ppm en el display y eh, que si lo pulsamos de nuevo se apaga. Así eh, no gastamos tanta, tanta batería. Y nada, pues bastante bien, bastante cómodo. Si vamos a algún sitio desconocido, vemos eh, la calidad del agua, bueno, pues... También es bueno incluso también se podría usar si, si vamos por ejemplo a, al monte tal, y hay, un, y hay una, fuente, una fuente natural de agua, bueno pues podemos probar la calidad del agua. Pues nada, lo recomiendo bastante, es muy barato, eh, oscila entre unos 10 euros más o menos, eh, lo podéis comprar en Jarves, os dejo debajo en la descripción un link para poder comprarlo y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.